Como cualquier compañero periodista, sufra ese tipo de, de amenazas que en algunas de las zonas de España, en algunas de las comunidades de España, como bien dice Alfredo, siguen siendo el pan nuestro de cada día. Es decir, se sigue viviendo con temor, a la expresión de libertad y eso es lo que tenemos que defender los periodistas. Los periodistas que es una, una, una profesión que es absolutamente imprescindible para conocer y luego cada uno de nosotros interpretar la realidad que nos rodea. Ayer sin, sin, sin irnos más lejos, desafortunadamente moría un editor de vídeo de la agencia Associated Press en Kiev, en un bombardeo, cerca de la, de la zona de Bajut. Afortunadamente en este país no suceden esas cosas, pero muchos, eh, muchos de los profesionales que, vienen, que han venido exiliados aquí de la ...Latinoamérica vienen a consecuencia de situaciones que empezaron así... ...como la que vivió Eric y que luego se han derivado en situaciones mucho más lamentables. Eh, eh, con respecto a, a, la, a, las, a las candidaturas, es, es la evidencia, es decir, eh, no, no, no hemos querido verlo... Pero, ...pero es que están ahí, es que no, nadie, nadie eh, ellos mismos eh, no han ocultado nunca en ningún momento... ...quiénes son y lo que representan, 44 eh, candidatos, siete de ellos eh, que tienen delitos de sangre... Eh, muestran aún más, digamos, un poco el desperpento y el, el, el desastre eh, moral, no político, porque evidentemente tienen la legalidad para presentarse, pero moral que tiene este gobierno. Les apoya. A mí lo que me sorprende es, eh, bueno, quiero recordar una cosa. En España, fundamentalmente, bueno, evidentemente en el País Vasco y en Navarra, gobiernan, si no me equivoco, 113 ayuntamientos en Rivatasuna. Es decir, gobierna, Bildu, gobierna 116 ayuntamientos, eh, eh, Ayuntamientos. Entonces, eh, la respuesta que, que hacía esta mañana el señor Pachi López de que no le gusta, eh, es la respuesta más fácil que se puede hacer sobre algo, algo, un, un elemento fundamental. ...en las últimas eh, decisiones políticas... ...que ha tomado este gobierno... Eh, eh, ...en cuanto a leyes... ...que han... Eh, ...bueno, eh, que, han sido, que han sido determinantes... ...por ejemplo, la ley de la vivienda... ...quiero recordar que la presentó... ...si no me equivoco... ER, eh, ...Esquerra Republicana y H. Bildo... ...y por último... Eh, yo creo que con esta aptitud del gobierno de aceptar este tipo de cosas, por mucho que diga el señor eh, Pachi López no me gusta, eh, consolida, digamos un poco, lo de que eh, te vote Chapote. Es decir, realmente a quien va a votar y quien va a seguir manteniendo este gobierno es Chapote y todos sus, eh, sus, eh, sus aliados.